del COVID-19, la vacuna que se está distribuyendo eh, ya en algunos países, en Estados Unidos, Puerto Rico y en nuestro país en algunos meses. ¿Está usted dispuesto a vacunarse contra el COVID? Y es que la aplicación de una vacuna contra este virus sería un método preventivo, eficaz, con el que se podría reducir la posibilidad de continuidad del contagio de la pandemia. Ya países extranjeros han iniciado la aplicación, mientras que la República Dominicana sigue a la espera. De acuerdo con declaraciones del presidente Luis Abinader, que en el país hay dos vacunas en procesos, que son la de Spitzer y la AstraZeneca, pero garantizó que esta será una de las naciones que tendrá primero las vacunas para aplicarse en toda la ciudadanía. Según el primer mandatario, la vacunación está garantizada. El siguiente paso es contestar si los ciudadanos están dispuestos a recibirla, tomando en cuenta las reacciones secundarias provocadas por la vacuna, como erupciones, náuseas, los efectos adversos que han presentado algunos pacientes con la vacuna Spincer en Reino Unido. Aunque este tipo de reacciones están siendo escasos, escasas, sí si se tiene si en cuenta que la campaña de vacunación masiva se está llevando a cabo. Para contestar la posibilidad o la disponibilidad de los ciudadanos a vacunarse, hemos nosotros eh, pues realizado un sondeo eh, para saber qué tan disponible está la gente a vacunarse. Vamos a ver, tenemos a Arismendi que se encuentra desde la calle para saber la disposición de los ciudadanos a la vacuna. Adelante Arismendi, buenos días. Yo digo, póngasela la de ahí y cómo le va, después más como yo. Es importante porque si la vacuna llega, para que la tarde de todos los que estamos Claro. No, no. ¿Por okay. qué? La tengo miedo a eso. Claro que sí. Es que nada más no soy yo, me lo voy a poner. Si nos mata, que nos maten para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por no, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no. Que dice que, que eso está haciendo la... Ah. Sí. No. ¿Por qué? Porque es que no, porque es no vale la pena. Yo espero que los otros se salen primero y luego yo me la pongo. No veo los resultados, que le, le dé a los demás. Sí. Claro que sí. Yo me la pongo. no tengo nada, no me la pongo. Yo me siento bien. Hay que ponérsela porque para qué el gobierno va a gastar dinero y, y, y cuidar a la población. Y para eso, para ponérsela. Yo creo que sí, que es bueno que todo el mundo tiene que ponerse hacerle sí, sí, sí. ley, gobierno que tiene todo el mundo que ponerse sí, sí. para el trabajo, para ponerse fuerte en el trabajo. Es lo único que estamos esperando, ahora llegué ahora mismo para ponerme. Esa es la única salvación que tiene el mundo. Claro, el país le está esperando. Claro que sí. le vemos es un derecho que llegue al país, que de una vez todo el mundo tenga la capacidad de aceptar porque hay muchas personas que no entienden pero la necesitamos, de verdad que sí. Verdad? Claro que sí. sí, pues ya no. claro, sí. La reacción sí. de los ciudadanos. Muchos dicen que quieren esperar que otros se la pongan, pero si todos pensamos así entonces nadie sí. se la va a poner. Yerjan. Miren, eh, sí es natural porque en principio se creó en en el extranjero, esa, esa incógnita, de hecho, han sido virales algunos videos de personas. Eh, incluso una, una última persona que se vacunó que se desmayó en una conferencia. Entonces, a esa falta de información, porque debió decirse por qué se desmayó. Si fue por una reacción de la propia vacuna o era algún otro tipo de situación que ella tenía. Y no, varias personas, incluso eh, me pregunta aquí Blaki que si fue una. No, no, hay varias personas que incluso han Como estado en estado seis. crítico en el extranjero, por colocarse, recuerden que ustedes que ya van eh, aproximadamente dos vacunas que están haciendo pruebas, incluso en Perú, hubo una situación, y en, y en Brasil, hubo una situación ahí, incluso de, de una persona que falleció al colocarse la vacuna. Ahora bien, nada de esto se ha determinado de si fue realmente la vacuna lo que causó tanto el desmayo como, como las reacciones, y también la muerte de una persona en, en Brasil. Nada de eso se ha determinado. Hay que esperar eh, el resultado de, de todo esto creo que sí que la gente que tiene problemas eh, de enfermedades crónicas deben vacunarse inmediatamente llegue la, la vacuna porque eh, eh, sí, es una cuestión de, de, de, de tener la información correcta pero la gente tiene que dar esa, esa, esa apertura naturalmente, estas vacunas han sido probadas se dice de que el 99% eh, tiene una, una probabilidad de, de protección contra el COVID de un 99%, algunas, algunas de un 98% y así sucesivamente. Es importante que la gente no le tema a la, al, a la, al COVID, que la gente no le tema a la vacuna más bien, porque es necesario eh, vacunarse. Lo que sí es importante es este detalle de atención, Carolina, de que todo esté probado. Porque aquí en la República Dominicana y en gran parte del mundo, cuando entró la pandemia, mucha gente se le colocó el medicamento hidroxicloroquina y mucha gente murió no de COVID. Uh -huh. Oigan esto, mucha gente que se contagió de COVID, que le colocaron este, este medicamento de la hidroxicloroquina, murieron por el efecto que le provocó la hidroxicloroquina. Eso le provocaba aparentemente taquicardia y mucha gente murió de eso, pero no se va a determinar porque no se hicieron las autopsias correspondientes porque eran decenas de gente que estaba muriendo. Y entonces el gobierno no le puso atención a eso, a ver cuál era la causa real de la muerte y muchas personas fallecieron por la colocación de este medicamento, la hidroxicloroquina. Fíjense ustedes que después que se, eh, en el mundo se mandó a paralizar el uso, eh, se prohibió el uso de la hidroxicloroquina y entonces la, las muertes comenzaron a descender eh, un poco. Y el uso de diferentes mecanismos, por ejemplo, el de los respiradores eh, sí. que se ponían eh, como inmediatamente, sí. de manera apresurada a los pacientes, también conllevaba a situaciones o problemas respiratorios. Correcto. Que la metodología ha cambiado en el uso, del tra en el tratamiento de los enfermos. Así sí. es. Y no, lo importante es decirle a la gente que... Sabemos que cuando una vacuna llega a la República Dominicana va a estar lo suficientemente probada, ¿verdad?, para que la gente se la pueda colocar. Sabemos que hay gente que le tiene miedo, pero aquellos que tienen comorbilidad, es decir, enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, hipertensión, y aquellos que han padecido cáncer deben colocársela eh, porque esto le pudiera estar a usted salvando la vida ante un posible contagio de coronavirus. Eh, todo, todo lo nuevo y desconocido y sí. en condiciones como esta, Causa eh, mucha incertidumbre, mucho temor. Entonces, eh, a raíz de esto es entendible que muchos ciudadanos digan, no, que yo voy a esperar que algunos se la pongan, no, que yo no me la voy a poner. Lo cierto es que el proceso de creación de una vacuna es un proceso científico eh, muy definido, eh, establecido eh, legalmente, o sea, no se puede inventar. No es que así ah, si vamos a, tenemos una vacuna y ya. Señores, estamos hablando de miles de científicos de alto nivel del mundo que han estado trabajando a la carrera para tener esta vacuna a mano. Se supone que se ha cumplido con todo el protocolo de experimentación, de prueba, de, de pruebas como se hace primero en animales, luego en un grupo reducido de ciudadanos, luego en, en una cantidad importante. Para que cuando llegue la distribución masiva, pues sea eh, una, una vacuna que se pueda usar de manera eficiente, que no cause efectos secundarios, efectos colaterales. Es decir, que esa vacuna que está ya llegando a los diferentes estados de Estados Unidos, a Puerto Rico y que va a llegar a otros países, eh, eh, está garantizada la misma, ¿verdad? porque no van a decir eh, bueno, tenemos miles de millones de vacunas que están eh, llegando a diferentes países del mundo para matar a la gente o que va a tener efectos secundarios. Se supone, se supone que hay un protocolo establecido y que la misma ha sido aprobada por los, eh, las instituciones que les compete, la ONU, la FDA en el caso de Estados Unidos y así sucesivamente. Un punto a favor que nosotros tenemos es eso, eso que dice ayer, Yang, que ya cuando llegue al país, pues estará eh, probada en muchos ciudadanos. Para los que tienen algún tipo de temor, suena un poco mal que uno lo diga, pero ya estará ha eh, sí, sido utilizada en miles, millones de gente. Eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Sí, mira, eh, sería bueno. Yo realmente admito que no he investigado la cantidad de, de vacunados que van en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eh, no sé siente No, China. Inició, como inició hace varios sí. días eh, no está la cantidad por la distribución y demás. Sería bueno que eh, chequear las estadísticas de vacunados en el mundo ya, porque imagino que China ya debe estar aplicando su, su vacuna aunque ellos no están no, no están pero, informando pero no absolutamente creo que nada, esa, no hay, no hay pero nada. sería bueno ver eh, por ejemplo en Rusia cuántos eh, vacunados van, para entonces hacer una comparativa entre la cantidad de, de vacunados que van en todo el mundo y la cantidad de reacciones porque pudiera ser que sea mínima en, claro. en el caso de Rusia, ellos tienen su propia vacuna, que no es la que correcto, se está usando para correcto. acá. O sea, que es un elemento que hay que tener en y cuenta. Y esos datos pudieran arrojarle, por ejemplo, a los países cuál vacuna pudiera resultar más segura. Aunque, claro, recuerden que Rusia, si algo le sale mal con una vacuna que es de ellos, no la van a, no decir. Lo va a decir. No lo van a salir a decir. Pero sí sería importante eh, <risa> investigar, y le prometo a la gente esos datos para mañana, de investigar la cantidad de, de, de, de vacunados que van en el mundo, con relación, para hacer una, una comparativa, con la cantidad de personas que han reaccionado. ¿Cómo fue? ¿La gente tiene fobia a la aguja? Bueno, pero no hay otra no. forma de vacunarse que no sea sí, con Sí, no, no, no, y ya ese es otro, él parece que le tiene fobia. bueno, eh, las no, pero no ya... son buenas yo lo admito eh, pero ya... ponen una... no, no, no, eso es difícil pero Ahora, hay que hacerlo mira, hay un, un, un punto importante, señores presten atención Mental, a esto coño, eso duele. Eh, dice, o plantea el gobierno plantea el gobierno que una de las cosas Mental. a tomar en cuenta es si la gente va a estar dispuesto a hacerlo, no señora, después que nosotros tengamos 10 millones de vacunas en este país que creo que es la cantidad que Luis Abinader dijo que se paró, o que tiene garantizada para la República Dominicana, no es cierto que esas vacunas se van a quedar paradas en un Ministerio de Salud Pública. Eso es para no, inyectar claro. a la gente. Y si vemos, y entiendo que si el gobierno ve que nadie quiere inyectarse o vacunarse, va a haber que buscar los mecanismos para obligar a la gente. ¿Cuáles mecanismos podrían ser, si se quiere, de, de obligación, de que usted no pueda, por ejemplo, viajar? Si usted sí. no tiene ese documento de que usted está vacunado, usted no podrá salir del país. Va a tener que vacunarse obligado a la hora que sí, usted tenga claro, que salir. Claro. Por ejemplo, de el... hecho, que te la piden, eh, creo que cuando la gente va a sacar residencia, le piden un historial de la vacuna que tienen y todo eso. Okay. Si no, no bueno, equivoco. en el caso de las visas no, pero en el aeropuerto, todo el que vaya a viajar, a salir del país, tiene que estar vacunado. mire. Va a haber que vacunarse obligado. Otro elemento, el trabajo, ¿no? si las escuelas abren, por ejemplo, a los muchachos se le piden a los niños la receta, el, el, el historial clínico, que tenga que estar ahí, que sí que se vacunó. Ese es otro método. En las empresas, que el que todo su personal que esté eh, garantizado que se vacunó. Es decir, que si nosotros decimos que no nos vamos a vacunar y el gobierno dice que hay que vacunarse, existe la forma de obligarnos a vacunarnos, señores. Yerjan. Miren,